¿Qué pasa compitruenos? Hoy vamos a analizar el nuevo Pokémon que salió hace unos días Pido perdón porque no he tenido tiempo para nada Para hacer vídeo, para hacer directo, no he podido, lo siento Pero es que he estado mal de la garganta y además tenía mucho curro, ¿de acuerdo? Así que ahora sí, vamos a hacer ese análisis que me lo habéis pedido Me habéis dicho ¡Eco! ¿Por qué no analizas a este Pokémon nuevo Belly Bolt? Pues hermanos, vamos a hacer un análisis y también vamos a ver algunos leaks que han salido estos días y que por alguna razón, pues, me he saltado. Así que, sin más dilación, compañeros, let's go. Pues aquí tenéis a nuestro amigo Belly Bolt. es eh, Esta cosa de aquí, compañeros, que parece un Pou, pero de color verde. Es que es exactamente igual. Yo alucino cada vez... Más feos hermanos Y es de tipo eléctrico puro Yo pensaba que era también psíquico Pero parece ser que no, eléctrico puro Y cuidado porque con sus habilidades Este Pokémon puede tener algo que decir en el competitivo Tiene electricidad estática Que está pues bueno, ya la conocéis todos Y no es muy utilizada en realidad Salvo que no tengas otra Y tiene la nueva habilidad Dinamo Que ahora vamos a ver y ojito con ella Porque... cuidado La verdad es que cuidado Vamos para abajo y vemos aquí, pues hombre, que nos cuenta un poco pues, sobre el Pokémon, que carga electricidad con la tripa y que la expulsa por estas protuberancias que no son los ojos. Los ojos son esto de aquí, que bueno, pues ok, me sirve, no sé por qué tiene ojos que no son ojos, pero vale. Y vamos con la habilidad Dinamo, que es la primera vez que aparece, es nueva completamente. El cuerpo de Bellyvolt se carga de electricidad al recibir daño, lo que potencia su siguiente movimiento de tipo eléctrico. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cuando recibe un ataque, a priori, tanto especial como físico, se activa la habilidad y te pone como a más uno en ataques de tipo eléctrico. Cuidado porque dices, bueno, pero claro, te tienes que recibir daño, este Pokémon es como grande, no parece que vaya a ser muy rápido. Cuidado, cuidado, porque la mecánica de esta generación consiste en potenciar el stab. Y si este Pokémon, que es de tipo eléctrico, se puede poner a más uno solamente con un golpe, eso quiere decir que si lo cristalizas al tipo eléctrico y estás a más uno en movimientos de tipo eléctrico, es como si tuvieras el stab por 2,5. Es una absoluta barbaridad y este Pokémon, si lo pones Scarf o algo así, imagínate que lo metes al cambio prediciendo un Fake Out o algo así, y le pones Chispazo en combates dobles, claro, estoy hablando de competitivo VGC, ¿vale? el competitivo oficial de Pokémon. Y le metes chispazo a más 2,5 con teracristalización de, de, de, de tipo eléctrico. La madre que me trajo del cordero y de todo, compañeros. Este Pokémon puede verdaderamente destrozar solo con un chispazo y no te imaginas ya si paralizas o algo. Ya eso es una absoluta locura. Veremos, porque esa combinación de teracristalizarlo al tipo eléctrico más el golpe que te puedan dar, etcétera, etcétera... E imagínate si te lo das con un aliado rollo un Sucker Punch o algo así. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Este Pokémon puede pegar verdaderos destrozos. Así que habrá que tenerlo en cuenta y se va a probar seguro en el competitivo. Bueno, habrá que ver obviamente sus stats, ¿vale? Cuando tengamos stats de los Pokémon que vayan saliendo, haré análisis mucho más exhaustivos. Y un detallito que se había pasado sobre este Pokémon es que parece ser que puede tener preevolución hermanos es al fin y al cabo es un pokémon que parece grandote eh, probablemente tenga una preevolución la verdad no sé si esto es oficial si se ha filtrado si lo dijo Q en algún momento ya se me escapa la información vale pero en la pokédex que tenemos de referencia consideran que puede haber una preevolución y eso no está mal vamos ahora con filtraciones de riddler tenemos aquí eh, que nos habla de las, los dos Pokémon legendarios de las generaciones, de esta generación, que es eh, Coraidon y Miraidon, que dice que ve una eh, relación con Groudon y Kyogre, pero hablando en el tema de batalla, no en el tema de, sin contar las, los Primal, se refiere solamente que se parecen en el aspecto de las batallas. ¿Qué quiere decir esto, compañeros? Pues que seguramente tanto Coraidon como Miraidon hagan algo similar a lo que hacen Kyogre y Groudon. Kyogre y Groudon ya sabéis que ponen climas en el campo, ¿no? Cuando entran en combate, pues es probable que Coraidon y Miraidon pongan algo en el campo. No sabemos si será un clima, si será algo de... Pues imagínate que mete Tailwind o que meten algo así para el campo y que sean muy influyentes en el competitivo. Mucho cuidado porque estos Pokémon ya se dijo en su día, ya lo dijo Pokémon, que iban a ser de los más potentes, de los legendarios más fuertes de todos, de absolutamente todos, mucho cuidado porque me veo que van a estar incluso baneados, que no, espero que no, porque me apetece probarlos Seguimos con Riddler y con un par de preguntitas que nos ha hecho bastante interesantes La primera es ¿Quién causó el fenómeno Paradox? y nos da cuatro opciones Uno, los profesores Dos, Arben Tres, el tercer legendario Y cuatro, los Pokémon de las cajas que serían Coraidon y Minaidon. La respuesta ganadora del público es el tercer legendario. Ya Riddler muchas veces nos ha dicho que ese tercer legendario parece tener bastante que ver, ¿no? Con, con el fenómeno Paradox, aunque se guarde para el DLC y todo eso. Lo cual es como un poco raro. Pero bueno, lo dice él. Y él es el que. Bueno, el que todo el mundo cree, tiene que creer. Y lo que yo he votado es eh, los profesores, que es la segunda opción que ha salido casi más votada, porque me gustaría mucho que fuera algo creado por humanos o mmm, transformado o provocado por los humanos. Me gusta que tengamos influencia en el desarrollo de los Pokémon, eh, a pesar de que es un poco turbio, la verdad. <risa> y la segunda pregunta que nos hace es ¿cuál es la verdad del fenómeno Paradox? Es decir, ¿qué significa ser un Pokémon Paradox? ¿Un Pokémon viajero del tiempo? ¿Un mundo paralelo? ¿Una coincidencia sin más o una imaginación, un Pokémon imaginario? Pues hermanos, la respuesta ganadora es un mundo paralelo y es lo que yo también voté porque la verdad es que me gusta que haya universos paralelos en Pokémon que ya se ha demostrado que hay hasta cierto punto, por tanto puede que sea exactamente eso. La segunda más votada también es los viajes en el tiempo ya que a priori también tienen mucho que ver con el juego. no eh, Huele a que va a ser esta, la verdad, la que ha votado el público yo creo que... Tiene toda la pinta, ya veremos cuando salgan los juegos, pero me mola, la verdad. Seguimos con más cositas, parece ser que los Pokémon de tipo bicho van a estar todos conseguibles en la fase temprana del juego, por tanto, no, no tiene pinta que ningún Pokémon de tipo bicho vaya a ser muy fuerte, nunca lo han sido, la verdad, pero eh, digamos que para que puedas usarlos durante el juego, quiere decir que si están al principio... Van a ser medianamente moderados, chicos. Y luego nos dice malas noticias para los, los fans de... Eh, bueno, esto es el sulfato de cobre, creo, si no me equivoco. Pero se refiere al Pokémon Roca de Sal, ¿no? Es una sal, ¿no? Al fin y al cabo. Y, bueno, se refiere al, al Pokémon Roca de Sal que ya se filtró en el tráiler hace dos... Hace tres trailers. Y dice que aparece en la parte final del juego y eso es malo porque a mucha gente le ha molado ese diseño y bueno, pues se ve que va a estar bastante tarde. Y otro Pokémon que va a estar tarde y que mmm, no tiene pinta de que podamos conseguir al principio es obviamente el pseudo legendario, el dragón hielo. Riddler nos confirma que va a ser tarde también, eso es obvio, eso siempre ha sido así. Los pseudo legendarios al fin y al cabo aparecen al final, ¿no? Porque si lo coges al principio, pues suipeas. Así son las cosas, compañeros. Vamos con más cositas. Riddler nos confirma que ninguno de estos Pokémon va a estar en los juegos de Escarlate y Púrpura, ¿de acuerdo? Van a ser los monitos, va a ser Zebstrika, va a ser Livani, eh, Suana y Duclet, Jupa, ojito con Jupa. Aquí está el perro, que no lo estáis viendo. El perro, bueno, no lo estáis viendo. Eh, ¿Cómo se llama este? El que tiene un defensa tocha, ni me acuerdo. Luego tenéis a Tucannon, que tampoco, una pena, porque este Pokémon la verdad es que está... Muy poco utilizado, y Minior, todos estos de la quinta generación, cancelados compañeros, no van a aparecer, bueno, no, no ha dicho eso, pero la gente está entendiendo que tiene que ser eso, ¿vale? Porque ya como que estaba sonando en el ambiente, ¿de acuerdo? Eh, seguimos con más cositas y esta filtración es bastante top. Y es que la evolución de Smolif, además de ser humanoide, tiene como brazos como si fueran ramas. Es neutral. Ni parece una mujer, ni parece un hombre, parece ser que es, pues eso, un humanoide, pero árbol. Lo cual se agradece. Que no todo tengan que ser mujeres u hombres. Tiene que ser un planta, pues es una planta, es lo que hay, compañeros. Y ojito porque nos confirma que su paradox favorito es. El que sería el Volcarona futuro, ¿vale? Aunque no es tipo bicho, Volcarona sí lo es, pero la evolución no es tipo bicho. Cuidado con ese Pokémon que tiene una pintaza brutal, una polilla futurística. Cuidado, yo quiero verlo, sinceramente. Más cositas, ojito, porque parece ser que nos han ocultado una evolución de Starter... En estos carteles del juego de un tráiler, de uno de los trailers que ya que han salido, nos lo han tapado compañeros, dice que es demasiado pronto para que lo veamos, así que eh, parece que todavía hay más cosas que debemos saber antes de ver a los starters, pero lo han debido tapar, no sé si es que han cambiado alguna de estas vallas publicitarias o que estaba en esta de aquí... Que no se llega a apreciar, ¿no? En, el, en lo que sería el completo, porque ahí parece haber otra valla, y no sé si es que estaría por ahí, o pues una de estas la han cambiado solo para el tráiler, o alguna cosa del estilo. Y por último, ya para terminar, compañeros, eh, nos confirma que la banda sonora de Lono, el líder de gimnasio que se mostró junto al Pokémon Pou, este asqueroso, tiene una banda sonora propia, y que parece ser que igual que en Pokémon Blanco y Negro 2, todos los líderes de gimnasio tienen cada uno su banda sonora, si recordáis en Espada y Escudo los líderes de gimnasio eran todos el mismo tema y en muchos otros juegos, pero en Blanco y Negro 2 ya era así, que cada uno tenía su banda sonora y vuelve, lo cual me gusta compañeros porque al fin y al cabo cada líder de gimnasio tiene su personalidad y al tener su personalidad eso quiere decir que una banda sonora cop